sobre el total del proyecto, se paga sobre un concepto que se llama PEN, que es el precio de ejecución material, ¿de acuerdo? Imaginaos que el proyecto, por poner un número redondo, es de 10.000 euros, la tasa no aplica sobre 10.000, la tasa aplica sobre el PEN, y el PEN se quedaría aproximadamente en unos 7.500 euros, por lo que sobre esos 7.500 euros eso es sobre lo que aplica la tasa, ¿de acuerdo? Lo normal que el ayuntamiento lleve, se presente y sepan perfectamente sobre dónde tenéis que aplicar la tasa, hay ayuntamientos que, okay, por prisa por desconocimiento, por lo que sea, directamente te lo aplican sobre el total del proyecto, no sobre el total, es sobre el bien, ¿de acuerdo? O sea, que para que también podáis tener una tasa mmm, que sea lo más bajita posible, <risa> intentamos ajustar el bien para que pagáis lo más posible en tasa de licencia de obra. Entonces ya os digo, nos encargaremos de presentarla y eh, esa tasa os llegaría, la cargaría seguramente o enviaría el ayuntamiento esa carta de la fábrica hay que esperarse a que la licencia de obra esté aprobada, ¿vale? No podemos presentarla y hacer la instalación. Hay que presentarla y cuando la licencia esté aprobada por parte del ayuntamiento, buscar ya fecha para ejecutar la instalación. En un principio, la instalación de la campaña va a empezar en la segunda quincena de, de agosto, ¿de acuerdo? De forma que, aunque tuviese una licencia de obra aprobada mañana, mañana ya le vamos a instalar, sino que a partir de la segunda quincena de agosto. Dependientemente de ello, como ahora estamos que sí en verano, el ayuntamiento con teletrabajo, vacaciones, tal, tampoco van a aprobar corriendo esas licencias de obra. Hay muy pocos sitios donde te la aprueben en el momento. Lo normal es que tarden tres, cuatro semanas, cinco por ahí en aprobar. ¿sí? Con lo que a lo mejor para finales de agosto, principios de septiembre, de la licencia que se presente hoy se podría ya empezar con la, con la estación, ¿de acuerdo? Otra cosa muy importante. Eh, Bonificaciones tanto en la tasa de licencia de obra como en el IBI. Eso depende de cada ayuntamiento, no dependería de nosotros ni de SON, eso es cada ayuntamiento que lo contemple. Hay ayuntamientos que parte de la tasa de licencia de obra que es el ICIU tiene una bonificación. Sería ya cuestión de que le pudiese consultar al ayuntamiento para ver si ese ayuntamiento bonifica el ICIO y si bonifica el IBI. Hay ayuntamientos que, por poner fotovoltaica, ...tienen contemplada la bonificación en el INI. Sería cuando lo a ver si tenemos la solicitud... de que nuestro ayuntamiento tenga esa bonificación. En el caso de que la tenga, tendréis que solicitarla... ...una vez la instalación ya esté ejecutada. ¿De acuerdo? Cada ayuntamiento te pide un papelito... ...una documentación distinta para bonificarte el INI. Lo normal, que pidan una licencia de obra... ...que pidan la factura, un certificado de puesta en marcha de la instalación... Lo que sea que os pida, nosotros esa documentación os la vamos a facilitar, os la vamos a enviar para que podáis ya en el ayuntamiento y que tengáis la bonificación en el vídeo. Hay ayuntamientos que no tienen ahora mismo, pero bueno, sí que cada vez hay el tipo de, de sistema de tecnología está avanzando más, hay cada vez más, cada vez vais más a preguntar vuestro ayuntamiento y ayuntamientos que aunque no tengan, sí que se lo están planteando y están intentando poner un poquito la pila para poder eh, facilitar esa bonificación así que bueno, sería cuestión ya de preguntar o de informarnos para ver si podemos beneficiar de, de ella ¿vale? Eh, eh. En, en, de Vuelva, que en el Vuelva este pequeño pasado, sí. te lo consulté eh, descuenta del 25% por dos años Huelva Capital ¿no? En Huelva Ciudad Vale, a ver Gracias. La verdad que hay IBI que son, bueno IBI, bonificaciones que son mejores <risa> la verdad pero bueno, hay ayuntamientos que ni siquiera tienen ningún tipo de bonificación, entonces por poco que vayan a bonificaros, bueno, ¿eh? Me acuerdo, no perdáis nada con presentar esa, esa documentación. Es verdad que en la ciudad de las capitales, si suele, si suele haberla, um, pueblos, pues bueno, sería cuestión de ver, no sé si todos hay la capital, o si incluso si hay alguien de Sevilla, pero claro, sería cuestión de, de preguntar al ayuntamiento que no perdemos nada, podemos ganar ahí un pequeño ahorro también por el tema de Lili. Um, más cosas, más cosas el pago el pago <risa> habéis hecho, o haríais ese primer pago de 150 euros ¿de acuerdo? o haríamos el proyecto y una vez que como el proyecto que ya el proyecto que queréis ejecutar sería un segundo, vamos un, bueno, un primer pago digamos de la instalación ¿de acuerdo? ese primer pago es del 50% del proyecto solo que ese 50% se le dé cuenta los 100 euros que ya había abonado previamente. Hacéis ese pago y eso significa que ya digamos que el proyecto está en marcha. Nosotros podemos ya tenerlo ahí en cola para pedir los materiales, vamos, para tenerlo ahí con el pedido de materiales correspondiente a vuestra instalación y para empezar con la redacción de la licencia de obra. La licencia de obra os la, envi vamos, la enviaríamos, la tendremos ya preparada en el plazo de tres días, que de todas formas siempre hemos enviado la documentación de la obra para que la tengáis vosotros y ya a partir de ahí que podamos presentarla. Entonces, cuando el proyecto se cierra es el 50%, cuando el proyecto se ejecuta es el 40% y cuando a las dos o tres semanas se queda ya legalizada la instalación es el 10% final. ¿De acuerdo? Por lo que tenemos esos 150 euros Luego, el 50% menos 100 euros, el 40% y el 10% cuando ya esté la, la legalización de la inflación realizada, bueno, Un detalle que no he comentado, con respecto a la inflación fotovoltaica como tal. Si hay un corte de luz en la calle porque tiene un mantenimiento, porque es una tormenta, que tiene una subida de tensión, por el motivo que sea, aunque sea a las 12 de la mañana de agosto y haya un show fantástico espectacular, la instalación se va a apagar y va a dejar de producir. Si hay un corte externo, el inversor, por ley, por seguridad, tiene que desconectarse. Eso lo hace automáticamente. Cuando se restablezca nuevamente el suministro, el inversor se va a rearmar, ¿de acuerdo? Pero que no penséis que si hay un corte de luz, yo tengo ahí mi placa produciendo, porque las placas van a dejar de producir todo inversor, inverso, para que esté homologado para trabajar en red eléctrica española tiene que estar preparado para desconectarse si hay una subida de tensión esto por ejemplo es por seguridad imaginaros que cortan la luz por sí? Si el corte no es de la calle, sino que es interno, ¿qué pasa? Se la corta igualmente, porque la instalación Bien. está conectada al cuadro de casa Y hasta sí. que no le vea la diferencial, es igual que Claro, la fotovoltaica, echaros cuenta de que aunque parezca una cosa muy grande, muy tal, es un el electrodoméstico que tenéis en casa. Tiene la misma, bueno, la misma función, no, pero es un sistema más, un electrodoméstico más que tenéis en vuestra casa. Solo que ese electrodoméstico, en vez de consumir energía, hace lo contrario, o produce energía, ¿de acuerdo? Entonces, imaginaos, por ejemplo, que ese corte va porque está haciendo mantenimiento en la zona. están los operarios ahí, os la red y estaban trabajando Si vuestro inversor en ese momento está produciendo, y estás generando excedente, ese excedente se va a volcar a la red eléctrica. Y el que esté ahí trabajando con la red se va a quedar frito. Entonces, tiene que desconectarse. No se trata de que el inversor de Huawei se desconecte y otro no. Todos los inversores, para que estén homologados para trabajar en la eléctrica española, si hay un corte, se, importen, se ¿Vale? ¿Más consideraciones en general de la fotovoltaica? Sí, ¿no? eh, una pregunta. En, en comunidades de vecinos, sí. donde las cubiertas colectivas, etc., supongo que también tendrá. Tenemos que tener permiso de, de la comunidad. Sí. ¿Te refieres para hacer una instalación individual para uno mismo o pensando en una instalación colectiva? Pues no lo sé. La verdad es que no sé qué convendría ¿no? Te explico las dos partes. <risa> bueno, por ejemplo, vive en un bloque, tiene una azotea. Ahí el primer, vamos, el primer inconveniente, lo primero que hay que salvar es a los vecinos. Si los vecinos te dan su bendición, tú ahí ya puedes montar tu instalación fotovoltaica. O sea que, no es la ley es tal, son tus vecinos. ¿Qué se hace normalmente? Porque pues si la azotea mide tantos metros y hay tanta vivienda, pues bueno, tantos metros de tantas viviendas me corresponde a mí este cachito. Pues tú y yo, si tienes un cachito de, no sé, de 5 metros cuadrados, por ejemplo, lo que te corresponde, tú ya más que pensar en la instalación basándote en tus consumos, tienes que pensar en la instalación basándote en el espacio que te corresponde. Y ya montarás tu instalación, instalación conectable igualmente la misma forma, con el cable que tu inversor en tu casa, allí en tu cuadro, eso ya sería el funcionamiento exactamente el mismo. Lo único que tenéis en cuenta, yo te digo, son los vecinos. No es no otra problemática, ¿vale? son tus vecinos. Eh, la verdad que creo, creo que situaciones hasta esa, se nos han venido más de una, pero al llegar a hacer una instalación, en una sociedad comunitaria, pero para una sola persona, para una sola vivienda, Creo que nos hemos disfrutado un par de ellas, pero es que los vecinos por trabajo. <risa> o sea que el, el problema el vuelve a, a salvar. Ahora, otras opciones. Por ejemplo, ya una que tenemos en, entre manos, que estamos ya para instalarla este próximamente. Es un, un edificio de, de oficina, un edificio grande una azotea. Eh, una azotea plana, normal, con su, con su aire acondicionado y demás, gigantesca. o un edificio de oficina. Ahí obviamente, por un grame que se la gotea, a cada oficina le correspondía un cachito. Pero ahí lo que se va a hacer es una instalación para la luz de las zonas comunes. Cada oficina tiene su cuadro, su contador, su factura independiente, pero hay una factura, un contador de la luz de la escalera, la luz del ascensor, la luz de las zonas comunes. Entonces, esa instalación va para la luz de las zonas comunes, ¿de acuerdo? Para cada de a la, la oficina, eso ya como a ellos se, se lo organice, pero sí que se pueden plantear instalaciones aunque no sean para todos los vecinos, pero sí para la luz de, la zona, de las zonas comunes. La instalación es lo mismo. Tus placas, tu cable, tu inversor, etcétera, etcétera. El mismo funcionamiento. Eh, otra opción que está, que no está, es una instalación en la azotea para autoconsumo compartido, autoconsumo colectivo. Esa opción está lista porque um, la ley de lo permite real decreto que te dice que está aprobado en instalaciones para autoconsumo compartido autoconsumo compartido es que de la misma instalación que de un inversor ese inversor se conecte a más de un cuadro eléctrico a más de un contador al final, ¿de acuerdo? la ley te lo permite pero no ha salido la normativa que te desarrolle, que te explique cómo aplicar ese real decreto entonces, en efectos práctico no se puede hacer ahora mismo autoconsumo compartido Así que se puede estudiar, se puede plantear, y tenerlo ahí todo, digamos, preparado y estudiado, la inversión, todo, para que en el momento que ya la normativa aparezca, tenlo listo y hasta la instalación. Pero a día de hoy, autoconsumo compartido no se puede hacer, ¿de acuerdo? La ley de marca, ahora mismo, que una instalación, es decir, que un inversor <ríe> tiene que estar conectado a un cuadro, a un contado, a una factura al final. A un usuario? No sí. A un solo Sí. Pero claro. ese contador puede ser eh, de una comunidad. Sí, sí, es lo que explicaba, lo que he explicado la... Sí, no, no, la, de de la zona común. en ese caso, o en sea, la zona comunes. Eso es lo que entraría en lo que se llama las comunidades energéticas. No. O eso es diferente. Sí, esa distinción. Yo es, lo que estoy hablando es, la misma estar haciendo como consumo, pero en vez de, de darlo a una vivienda, la vivienda del segundo, que le dé luz a toda la zona común, pero al final la extracción para un 4, la estás compartiendo, no estás haciendo una extracción para la zona común y para el segundo C. De acuerdo, que es lo que ahora mismo no se puede hacer, por eso digo que se puede estudiar, se puede plantear, porque obviamente una cosa es que tú con tu familia estudias y hables si quieres hacer una inversión para mi casa, y otra es que tú con todos tus vecinos estudias y si quieres hacer esa inversión el plazo es más largo porque vaya a tardar mucho más cuando lo de acuerdo por eso son cosa que sí que se están estudiando planteando ahora mismo porque aunque la ley ahora mismo te dejase si se tarda tiempo en definirlo, en pensarlo en acordarlo entre todos se puede ir viendo que esté preparado y cuando la ley te lo permita ya está todo listo vale, para ver la, la, la idea si ten una azotea te pertenece un cachito, un cachito va a ser tuyo pero claro, tienen que aprobártelo los vecinos una vez que te lo prueben los vecinos no hay, no hay más problemas. No sé si la pregunta. No sé si, se especifica que la zona de azotea que te corresponde tenga que ser una determinada. ¿no? Sí, porque yo creo que mi azotea, por ejemplo, la zona que tiene mejor orientación es la zona que está más. Bueno, la que tiene menos sombra o tiene más. Es una zona específica. Pero tú no tienes por qué acordar con los vecinos. Cinco metros, pero ¿cómo se dividen esos cinco metros? Es que eso ya es muy particular. Eso hay porque, por ejemplo, según ya, no sé si a nivel de ayuntamiento, que creo que sí, el hecho, por ejemplo, de que yo hagas una votación, vecino, que quiero poner placa, vamos a votar. Según el ayuntamiento, no sé si tiene que ser mayoría simple, mayoría absoluta, es que eso va a depender un poquitín ya de la, normativa, de la ordenanza de, del sitio. Habría que, que verlo, no sé si te sabía, lo mismo que no te sabía decir eso, no te sé decir si la zona que te corresponde ya te tiene igualmente la los vecinos para acordarla contigo y decir, vale, te dejo que esos 5 metros sean esto, al sur o, o no. Que claro, ahí imagínate, porque a lo mejor en el futuro hay más gente que quiere estar ahí y dicen, bueno, ¿y por qué te vas a quedar tú con el mejor sitio? Pero claro, si ya, ya ves, que a lo mejor dices, bueno, tengo una soltera cuadrada, por ejemplo. Eh, mi azotea y el suelo está aquí, aquí está el sol. Y dice bueno, voy a emplear esta zona más para acá. Y hay que plantearlo para que tú, esa zona más trasera, no pongas tu placa a lo mejor en el suelo. Porque si la ponen en el suelo, ahora mismo lo mejor va muy bien. Pero si el año que viene otro vecino la pone delante y te van a tapar. Entonces, pues ya que tú te dejes tu placa elevada. O al contrario, pues si la zona al final que te corresponde es la más delantera, no la pongas elevada porque ya va a tapar el suelo que venga detrás, ponla en el suelo. O también, aquí hay muchas formas de plantearlo, ¿cuántas placas caben en total en toda mi azotea? 100 placas. A mí me corresponden esas 100, 10. Pues voy a intentar hacer a lo mejor un principio de pérgola con mis 10 placas para que cuando ya vengan vecinos se vayan incorporando a esa pérgola. A es verlo, por eso digo que no hay una solución exacta a la hora de hacerlo de esta forma o de esta otra, que es que cada vivienda, cada caso es un caso completamente distinto al otro. Sí, una pregunta, preguntas, ¿sí? dos preguntas. Sí, ¿En sentido hacer un proyecto de este tipo en una vivienda que está en proyecto? ¿En una vivienda que está, está en proyecto? ¿no? Sí, por supuesto. Tiempo. O sea, es verdad, que si, pero, que si ya una vivienda que dice oye, vengo viviendo aquí, tengo mi factura, sé lo que consumo, la hora que gasto, etcétera, etcétera, pues bueno, tiene mucho más datos. Una vivienda en proyecto, a lo mejor ahora mismo, tu casa está en proyecto y hasta dentro de un año, por ejemplo, no plantea estar viviendo, Pero más o menos sabes, el tamaño que va a tener tu vivienda, si va a tener eh, agua por, por termoeléctrico, te estás planteando un gas natural, si a lo mejor tienes en mente el meter un suelo radiante, aunque no tengas definido al 100% los consumos que se van a tener en casa, sí que se pueden ir planteando. Que ahora mismo te informemos, en base a la idea que tengas de vivienda, de un proyecto que de todas formas, hasta dentro de un año, que ya empieza a hacer ahí vida, hay mucho tiempo para que esa vivienda vaya avanzando, y ya tengas cada vez más claro. Los consumo los equipos que va a tener en casa y que a partir de ahí, con ese tiempo, vayamos rehaciendo el proyecto y dándole forma. Es cierto que, por ejemplo, con la sí, campaña ahora sí. del son, ya lo que no sé sí, es si. porque esa instalación ¿cuándo se podría hacer. No sé si era un ejemplo teórico o era un ejemplo real. real, para hacer <risa> bueno. la instalación de aquí en Porque la casa sí, ya sé si hay no los se de plazo. Sí, no Plazo. Yo, estoy, yo estoy igual. Yo, cuando acabe sí. esta campaña, hacemos sí. otra. Pero yo hago consulta también a los aspectos de la licencia de obra que comentado. Sí. Pues claro, que si tú yo estoy ahora para pagar la licencia de obra de inicio de la obra. Yo estoy sí. como ella. Entonces, no sé si se podía implementar, básicamente, en, en, en el propio diseño de, del proyecto de, de construcción, una instalación más, la instalación fotovoltaica y ahorrarme yo. Por la licencia de obra que tendría el ICIO, que ya todo se lo a pagar, no ahorrarme, sino implementa, implementar un EPEN sí, de la obra. Ver, total. Eso va a depender principalmente de lo que son decidas. Por ejemplo, pongo el ejemplo. Hace el año pasado que había subvenciones, para la subvención un requisito también era la licencia de obra, y ahí no planteaban ese caso. No estoy obra en mi casa, ¿puedo meter la licencia de obra dentro de la licencia de mi casa? Ahí la respuesta era no, porque la Junta de Andalucía. Te pedí una licencia de instalación fotovoltaica. Ahí tenía que ser la licencia fotovoltaica y punto. Ahora, ya tengo que consultar. ¿Pero si una casa la... nueva? Por eso. Sí, pero bueno, daría lo mismo. Quiero decir, una casa nueva, tú sí, puedes pedir... Es como que me separes la instalación eléctrica en la licencia de obra. Pero, pero amigo, es que ya había que plantear lo que son. Si mm. da el visto bueno que esa licencia vaya dentro de la licencia de la vivienda o si hay que presentar una licencia específica de instalación fotovoltaica. Pues lo con el ayuntamiento. Mejor. Por eso que sería ¿Sí? que no, Como pregunta el ayuntamiento dice que pague tu veces, <risa> te digo. Que sería recada, es que por nosotros no, no hay inconvenientes. No, hay no ¿sí? te digo que es lo lógico porque. O sea, es lógico porque Teológico, al final es una instalación más, ¿no? Con es como si fuera una piscina. Claro, Lógicamente, el ayuntamiento se te para ¿Pero que... ¿Por qué te la vas a buscar? Va no, claro. Porque, porque... Pero ¿Pero porque no ¿Es que... No, no, pero lo que yo te quiero decir. Vamos a pasar el debate. pero que, Al final es como si hago una piscina. Yo con una casa que tenga piscina. Sí, sí, yo no sí, tengo la que sacar una la la es que la la la piscina la piscina y otra para la casa. Pero sí, no, si no está en el proyecto de no No, no, evidentemente. Hay que meterlo en el proyecto oriental. Ahí es donde yo voy. Es que yo estoy en la proyecto ahora. Sí, si metiendo la placa en el proyecto, a nivel del ayuntamiento, vamos a empezar tocar la piscina. O si o sea. puedes poner un ascensor o un, sí, un carrito en la fotea. Ya lo que no sé es, sí, pero eso dice si sí. sí, habría que presentar dentro de la campaña. Vale, eso y esa era mi otra duda que no sé si me anticipó yo. Eso la, la vigencia del acuerdo este de, de, de, la, de la de la oferta económica que he visto en el mundo. Sí, Eso es, que si eso, que sí. Que si ahora los que estemos ahora en previsión de proyecto, que en, que en mi caso no va a ser un año, va a ser año y medio, por lo que yo calculo, sí, va vamos, yo estoy ahora en proyecto, pues eh, en ese caso, si ese dinero sería el mismo, o qué implemento tendría aproximadamente, qué tipo de bonificación está haciendo con la campaña, digamos para yo plantearme en la fase proyecto el coste real, no un coste, no un coste digamos, sí. Bien, por ejemplo, fíjate que ahora con los datos para, los, para los, con los datos que nos dais ahora eh, de lo que queréis que vaya a consumir, los equipos que queréis que vaya a tener, si la piscina, etcétera, etcétera, la instalación de que queremos correspondiente no es una instalación de otra vez, de 10 placas, con un coste de equipo. Ahora mismo, pues, cuando se firmase el contrato, etcétera, etcétera, sería ese 50% de ese coste. Si conforme vais avanzando en la construcción ya de vuestra vivienda, veis que al final no habéis previsto un termoeléctrico y va un termoeléctrico que aumenta el consumo o que va a una piscina más grande que aumenta el consumo o eso obviamente vamos a ir aconsejando que a lo mejor que modifiquéis la instalación previa instalación que al final tenga un coste superior porque para el día de pero 15. Pero, pero, pero, lo, es, la, no, no, pero no. lo que estás diciendo es la diferencia que hay entre el pertenecer a SOL. Y hacer este iniciativa es. eh, este, este sí. o hacerlo de forma. Sí. Que... Yo lo que quiero ah, es prever es el coste. Sí, coste? sí, un un tío tío tío sí tío. es como tú dices. Es que yo lo quiero prever el coste. O sea, lo que no quiero es yo hacerme una idea de que eso me vale, por lo que he visto allí, no sé, 2.000 euros, que vale más. ¿Sí? Eh, y luego diga, no, macho, esto es que era porque estábamos, estábamos con SON. Esa oferta ya se ha ido y ahora vale 2.500 o vale 4.000. Cualquiera de estos que hay aquí establecido es decir, en este caso, cualquiera de los. Esos son kit de 5 placas, de 8, pero a lo mejor al final alguien quiere 7, obviamente va a ser más barato el de 8 y más caro que el de 5. Cualquiera de esos precios, son precios con campaña, son precios que están muy ajustados porque es una compra colectiva. Cualquiera de esas instalaciones, ahora mismo, fuera de la campaña, el precio es más alto. Pero no me da valor de magnitud, un 20%, un 50%. No, lo que te quiero decir, que para poder darte esa aplicación más ajustada... Ni siquiera, aunque. ¿Te has escrito la campaña o bueno, no te no, sé. no, yo he venido Ya. No, vale, que <risa> decir. Aunque no te hayas escrito la campaña, ponte tus datos con nosotros, con Quantum directamente, cuando te llamemos, eh, o cuando te pongan en contacto con nosotros. Puede ser mandando tus datos, o simplemente <coughs> llamarnos por teléfono, <risa> mandando los datos por Facebook, mandando los datos por, por la página web. Cuando te pongan en contacto con nosotros, indícanos que ha estado aquí, que te interesa saber a lo mejor la diferencia un poquito entre, hacerlo con SON y hacerlo más adelante, fuera de la campaña... A mí me interesa también SON, ¿no? no, sí, si <risa> sí, ya por el tema de que te va ahí, hombre, dentro de un año y medio, es que dentro de un año y medio ya no es solo el precio, es que a lo mejor haya salido algún componente nuevo, de, eh, alguna eh, modificación eh. que te interese. Para la vivienda no te el dato con nosotros directamente, que ya la persona que te pueda atender te diga, oye, esta instalación de cinco placas, con SON te cuesta tanto, y ahora mismo, sin SON te cuesta tanto. Sí. Y que ya para enfocarte, o sea, enfocarte, informarte un poquito mejor, pero enfocándonos ya directamente en tu caso. O sea que, vale. te contacta con nosotros y te informas igualmente. Vale. Yo te recomendaría, que más que por Facebook, porque por Facebook lo que tenemos... un no tengo bueno, Pues nada, pues sin Facebook. <risa> <risa> por la página web directamente, que si hay un campo en el que puedas indicarnos, pues eso, que estás interesado en el tema de, de SON, que puedes hacerle un comentario para indicar un poquitín, o directamente me vengas por teléfono. Eso tú tienes. Tenía ahí panfletos que he visto el ahí datos, pero... sí, ya, que el INEA ahora y están tratando. Sí. Yo creo que habría que lanzar dentro de un año otro proceso de compra ah, sí. no sí. <risa> efectiva. Que... Pero, ah, pero, sí. Pero, pero, pero como está en fase de proyecto, tienes que perder todo el tiempo. Perdóname que te lo quieras elucucar. Yo tengo una pregunta que no sé si procede. Mi no, problema quizás es contrario. ¿Tienes visto el panfleto en un acosado? de las la ¿no? ah, ¿Sí? somos ¿Sí? que en el de son complejados a la este sí. ¿no? Sí. y somos 16 sí. Sí. aparte del interés particular el interés de la comunidad porque yo sé que lo han inventado varios ¿no? eso no podríamos hacerlo porque claro yo puedo transmitirlo pero no me voy a explicar cómo lo explicáis vosotros y que a lo mejor, bueno, habría regalos la fecha que tú decías antes. ¿En la, la palabra? Que la fecha, sí, las fechas son, son muy malas, porque claro, estamos en verano, sí. los vecinos no están, pero eso son 16 viviendas, todas iguales, mm. y todas con, con el tejado de agua y tal, y esa orientación. Entonces me interesa ver cómo podría, si hay algún un sistema, para poder hacer llegar esta oferta a la comunidad y que, que cada cual explique su dudas y qué es. ¿Está, su... ¿Está ya escrito? No, no, no, nada. No, no, no vale, por, por, por, por el, Pero claro, yo a la comunidad, como le digo, de inscribiros ahí. Eh, no, bueno, si ahora sí, que, eh, volvemos a lo, de, a lo de antes. Si quieres ver el de la campaña, tienes que hacer socio de eso. No sé si alguno dentro de la comunidad ya, ya será. No. Inscribirse a la campaña. Si no, igualmente. Nos consta, que nos contacte, o sea, a lo mejor de los 16 vecinos que estás ya aquí, que más o menos, pues, espero que, lo sí. con, con más resuelta de la suelta de venido, que tú a lo mejor entres, que te podamos mandar ya un estudio personalizado a ti, y aunque el estudio del vecino de al lado le corresponde a otro tipo de instalación, que a lo mejor se les pueda enseñar que tengamos más o menos un orden, una idea de por dónde pueden ir los datos. ¿De acuerdo? O si a lo mejor contactas con ellos, si nos haces un, un listado de todos los interesados, nos lo mandas, que ahora podemos llamar. Entonces, que nosotros, todo lo que sea, eh, mandar información, ahora vamos a enviar, pero claro, necesito un contacto <ríe> para poder mandar esa sí, información. Claro, claro. Si quieres ser tú ese cabecilla de urbanización, le digo, contacta con nosotros, viene a través de la campaña, o directamente, como le decía a él, por teléfono, por la página web, identificándote, y que ya de ahí te podamos mandar esa información o algunos estudios tipo para que se la pueda presentar a, a él. Me acuerdo que ya mañana, ¿sí? Mira, eh, un caso particular mío, yo tengo una casa, le ¿sí? tengo suelo radiante, sí. pero lo tengo calentado con, con agua con pele. Entonces, sí. Yo quiero quitar okay. esa carrera de pele y ponerlo todo como otro, sí, sí, sí. por el tema ecológico, que el pele resulta que no es ecológico tampoco ya, nos estamos cargando todos, todos los árboles por culpa del pez. Entonces mi pregunta es, como antes decías, que tengo que decirte el consumo, tengo que decir el consumo que yo tengo, el consumo mío es muy bajo porque utilizo el pez en vez de calefacción. No puedo Pero, dar el consumo. ¿Tu nombre? Sé. Pedro. ¿Pedro, has escrito? ya? No, no estoy escrito. Eh, Pedro, ¿esta es la forma? Ya, ¿está bien? Cuando te escriba... Te llamemos, el que te llamemos. ¿Estás con Zoom o no? No, no estoy no, con no. Cuando te escriba de todas formas, cuando nos mande te pongas en con nosotros por la vía que, que sea, dentro de campaña fuera de campaña, el de nosotros que contate contigo, aunque te preguntes mismo qué consumo tiene ahora, tu consumo nos digas que es muy bajito, igualmente va a acabar saliendo el tema de que tienes solo radiante por pele y que te quieres pasar ese solo radiante eléctrico. Entonces, ahí ya será trabajo nuestro eh, a partir del consumo que tienes ahora ese consumo, extrapolarlo, para convertirlo en un consumo de suelo radiante por, por electricidad. O sea, pero, que eso no, no te preocupa? Pero, porque ese consumo se va a no, agarrar. No, pero, pero por agua, ¿es? algo que caliente el agua por el suelo radiante, electricidad? no ¿Sí? ¿Con un suelo radiante eléctrico? No, no, un suelo radiante eléctrico no. Que no. ¿Sí el en agua que va calentándome el suelo, Ah, sí. Eh, suelo radiante eléctrico yo no lo quiero. No, si es que yo quiero quitar la cantidad de Fede y que me la caliente y sí. se haga la electricidad. Lo mismo, ya te digo, que todo, eh, toda esa información son cosas que siempre nos estamos preguntando y que va a salir en la conversación. Así que no, no te preocupes, porque si al final nos queda información, eso lo vamos a tener o sea, que en que yo todo consumo Eso lo vamos a tener en cuenta para estudiar, O sea, que no. La, de tener, no. la pregunta que hacía era una cuestión muy concreta sí. para contratar a, sí. a través de eso. Estamos en SOM. La pregunta era realmente si merece la pena. Incluso eh, sí, sí, sí, sí. en esta campaña, pues esperamos un año que ha la campaña. Lo que interesa, para ser más económicamente más, más, eh, eh, más interesante. De, de, más de, de ¿vale? a ver, Estamos en sí. Fonsón. vamos a hacer Fonsón. Si en esta campaña se puede hacer, porque hacemos hacerlo, aunque pues, se ejecute la obra dentro de un año, mm. lo, nos inscribimos ahora, si no lo dejamos para más adelante. Interesa. Yo te diría que antes de escribirte, que contaste a nosotros fuera de la campaña, ¿de acuerdo? Para que ya, Podemos tener, por lo menos, bueno, el contrato contigo y que el compañero que hable contigo ya lo vea más en, en concreto tus datos, el proyecto mismo que tienes en mente de para la vivienda y a partir de ahí, que él te pueda aconsejar si inscribirte o no. Te el comparto con eso. Sí, digo. La página web nuestra es cuantoneenergia.es .er. ¿De acuerdo? O sea, que a partir de ahí de la página, cuantoenergia.es Control, escucha, cuantum. Cuantum. con Q, cuantum. Y digo, a veces es que un... ...publicanía para controlar... de peso <Rey> ah, ahí lo pica. Con Q Pero la página web, web es el que te. es veis, QuantumEnergía.es. ¿De Exactamente. ¿Me acuerdo? Entonces, ahí podéis pues hacer bien por el, por el formulario que tenemos mandar una solicitud de información in a través del formulario de la web. O ya mirar el teléfono y hacer una llamada telefónica para que haya más públicamente en tu caso si te conviene meterte ya la campaña o al final termine la siguiente. ¿Quién quiere oír? Una cuestión, ¿Sí? eh, yo estoy en un caso dual, yo tengo terraza propia, pero es de un edificio eh, de comunidad de Zima. Eh, la zona más útil o más, bueno, la más rentable donde colocarla es la zona de la flota comunitaria. Sí. Entonces, en eh, una reunión previa que he tenido ya la comunidad, me preguntan, Cuestiones de seguro. Ya no solo, parece que el uso del, del espacio mmm, habría acuerdo, pero cuestiones de seguro, si ocurre algo con las placas solares y afecta, ¿Algo que... yo tendría que asegurar las placas y la parte de, y, y, o el seguro. ¿Qué relación habría entre mi seguro? Porque yo soy el dueño de las placas y el seguro de la comunidad en que... caso de un incidente que pudiera ocurrir. O a revés, pasa placa... algo en la comunidad que afecta a las placas. Por rotura de las placas también. O por rotura de las la placas. O, o en la instalación. Si las placas, por ejemplo, salen volando por decir algo, los responsables civiles de que esas placas salgan volando somos nosotros. O sea que ahí si le hemos ido... ¿Durante cuánto tiempo? Sí. Indefinidamente. ¿no? 25. 20 años. 20 años. Sí. Eh... Ay, me voy a trabar. Sí aparte, cual no, no, eso es eso garantía, eso es garantía de la instalación como tal, no es la responsabilidad, entonces, eh, aparte de que tú ya que tú la fiscalía la nosotros estamos igual de interesados en que por ejemplo tus placas nunca jamás en la vida se van a ir volando, ahora si tuviese esa desgracia, que todavía no salga el caso, ahí nosotros responderemos por esas placas que vuelan. Eh, ahora, eh... Otra pregunta, sí. si en la instalación se afecta a la cubierta y hubiera una filtración de agua, me lo plantearon dos Sí. A ver, la cubierta imagino que tiene una cubierta de chino, transitable o no. De la, de la no, de tiene una de capa de esta. A ver, a la hora de colocar la placa sobre una cubierta plana, ahí no puede haber ninguna infiltración porque es que no se va a hacer ningún tipo de agujero. La placa... Las placas no van ancladas a la cubierta, o sea, a la sutera comunitaria o sea, la sutera de vuestra casa. Las placas, cuando van en superficie plana, van con una estructura triangular. Y esa estructura triangular se ancla, pero se ancla en unos adoquines. ¿Eh? Y esos adoquines van puestos encima de tu cubierta. Ahí no hay adoquines. No o sea, hay... Eso es apexo. Eso si si es apexo. ¿Y la cubierta es de tefa? Si la es de cubierta... tefa o no. Vale, voy, voy a dar ese caso. Si la cubierta es plana, no también por ahí. No hay agujero ninguno por ningún lado, por lo tanto no puede haber infiltración por ningún lado, porque no hay agujero por el que se filtre el agua. Hay ocasiones, eso ya tendréis que ir a consultar a las personas, cada uno con su seguro. Hay ocasiones, con el seguro de vuestra vivienda, eh, ese seguro automáticamente te cubre ya la inflación que tenga, ¿vale? porque por ejemplo vosotros compráis un. Una vez que hemos para nuestra vivienda, un ordenador, nos llamáis al seguro para decir: Oye, que tengo un ordenador nuevo, métemelo en el seguro, automáticamente ya se queda dentro. lo que no es normal es que si tú pones traje fotovoltaica, el seguro de tu casa ya te lo, te lo incluya. Después, de todas formas, hay que le con el seguro, porque si a lo mejor comas un sistema, con un, una inversión más grande con ordenador, etcétera, por ver si a lo mejor te lo suben, qué te confianza tendrían, etcétera. Pero ya sería. Lo, digo, lo más normal es que el seguro de casa lo cubra, pero pues sería igualmente preguntarle al seguro de, de la vivienda a ver qué dice al respecto. Si hay una infracción sobre cubierta de teja, ¿de acuerdo? Eso es lo que se llama infracción coplanar. Coplanar es que conforme tenemos nuestra cubierta de teja, con la orientación, la inclinación que sea, la placa va posada sobre nuestra cubierta de teja. Eh, la placa no va directamente sobre la teja, sino que encima de la teja se ponen unos perfiles metálicos. Esos perfiles metálicos son los que se anclan a la teja y encima ya de esos listones va la placa. Esos listones no se anclan en todas las tejas por las que va pasando, sino que cada metro aproximadamente se hace el anclaje. Después ¿A la teja? Esa, a la teja, de ese listón. Pero la teja no tiene fuerza para eso, ¿no? ¿eh? Sí. O sea, te explico. Claro. Cada metro aproximadamente <risa> ese <risa> listón se ancla a la teja. Ahora, se ancla la teja, sabemos que van haciendo así? No se ancla a la parte baja, sino que se ancla en la cumbrera de, de la teja. ¿De qué forma? Se utilizan unos, unos tornillos, unos pernos, ¿de acuerdo? Un tornillo bastante largo, entonces, en esa cumbrera de la teja, donde cae el anclar, se hace el agujero, se mete el perno, hasta atravesar todo lo que hay que atravesar, no simplemente la teja, sino estamos sobre toda la teja. ¿Por la qué? Sobre la paca que ponga de arriba del techo. Exactamente, ya sea ancla, o sea, atraviesa si el pasillón, el, el forjado que haya. Entonces, si por ejemplo, a está nuestra, nuestra teja, entramos el tornillo, el tornillo se queda por aquí y por arriba, pues ahí es la altura ese tornillo se corta. ¿De acuerdo? Entonces ya ahí se emplea una, una masilla una masilla termoquímica que se va a expandir para rellenarlo completo que el agujero que haya podido quedar para alrededor del tornillo, de acuerdo, o esa masilla se expande, se seca, la masilla química, de forma que por ahí se quede todo completamente sellado y ya encima de, de ese anclaje, de ese perno que sobresale por el listón, ya se va a anclar la placa, ¿de acuerdo? Sí que pueda oh. sí poner ¿no? la familia esa Ahí, de todas las instalaciones, solamente no hemos tenido. ¿Qué? El primer año o primeros años no, pero lo vamos a dar lo hemos tenido hasta ahora, a ver, a ver, a ver. problemas con una instalación de esas y era porque era... ¿Cómo se llamaba esto? Ay, chapa sanguí. Entonces esa chapa Sangüe no estaba previamente en buen estado y sí que dio un problemita de filtración. Vamos, ese problema de filtración fuimos nosotros y lo, lo... vamos, que se resolvió. Que no es cosa que se deje y se haya... esto ya puede ser nada de eso. Pero digo que es muy difícil, muy, muy difícil. Porque es que el anclaje va en la parte alta, no en la baja. El agua por donde corre es por la parte baja, no por la alta. Y está ese perno, está esa masilla termoquímica expandida, luego está el listón, está encima de la placa, o sea que es muy difícil que llegue a haber algún tipo de infiltración. Sí, hasta sí, el momento no hemos tenido problemas. Yo quería hacer otro, otro planteamiento. Sí. En, en caso de la negociación con la comunidad, se les sí. diga bueno, que se haga el estudio. Pero si al final en función del estudio no hay acuerdo, sería motivo de retirada. Claro, yo entiendo que sería una renuncia. La, la comunidad, bueno, de hecho tengo una, ya una reunión explícita formal este lunes vale. con la información de aquí y tal, y yo voy a informar. Claro, yo entiendo que sería renuncia técnica, lo mismo que por el tema de la licencia de vale. alquimamiento, o lo mismo que si vemos que no te la aconsejamos porque tienes sombreado o algo así. Entonces hay una que tú no quieras, hay un gente externa que no te permita hacer esa inflación. ¿De acuerdo? Yo también tengo una casa en el campo y yo tengo un techo de sí. y voy a poner, estaba pensando, voy a poner, porque para este año no sé qué, sería para el siguiente, la Y sí. Tú dices que encima de la casamos no se puede tomar. No, sí, sí que la hemos tomado, vamos, la casa la no, hemos trabajado, solo que el único caso de, de los lo muchos que hemos tenido con problemas de inflación, ha sido una placa sanduí, pero no creo se pueda instalar en la placa sanduí. Vale. De hecho, según si colocas un problema, ya según si esa cubierta tiene pues inclinación y es plana tal, pues sería colocarla con esa inclinación o si es cubierta plana, pues es una de triángulo, ejemplo, que no habría mayor problema. Sí, que es que, verdad. Es que, que no no no verdad, la... cuando tiene una lita, la oralita no sí. se puede poner a La oralita, lo que pasa es que yo encima sí. quiero poner. Sí, hay ¿Hay la no, hay, no, no, no hay problema, no hay problema, no hay problema. Ah, si sí, fuese todavía una lita, es verdad que la lita es más complicada detrás. Hay que tener mucho chiquito a la hora de trabajarla. Y sí que instalar directamente sobre la lita no se podría. habría que poner unos, unos listones metálicos o esos listones que se pongan en la placa. Vale, si el si que hace una se va a quedar por de debajo, que se va a quedar por debajo. Vale. Hay un detalle que no he comentado, que llevo un rato recordándolo, pero como no dejan de surgir preguntas, <risa> no, no lo había comentado Es otro de los componentes opcionales que plantea son, he hablado de batería, de cargador de coches, de optimizadores y ese otro componente es el, el energy meter, ¿de acuerdo? Oh, eso es okay. el medidor de energía, energy meter <risa> Eso es un aparatito, ¿de acuerdo? que no es como el inversor que que en un sitio en la casa, donde lo coloco, la batería, etc. Es un aparatito que va dentro del mismo cuadro de, de la fotovoltaica. Ese aparato, aquí está, que dentro de la campaña se ha planteado como opcional, pero que nosotros, como registrado en todas las acciones que hemos hecho, nunca lo hemos planteado como opcional. Siempre ha sido un elemento que está ahí, siempre. Lo único que siempre está el inversor y siempre está la placa. Este aparatito, lo que va a hacer es daros la información del consumo que te teniendo en casa si no tenéis ese energy meter vais a meter vuestra aplicación de Huawei y vais a ver la información de lo que está produciendo vuestra instalación y te va a decir, mira que bien, estoy produciendo 2 kW no vas a ver si tu casa consume más, consume menos, si te suele energía o si te falta entonces teniendo ese energy meter sí que va a daros la información de lo que consumimos en con la vivienda y solapando esas dos informaciones, la información de lo que consumimos y la información de lo que producimos es que nos va a poder amortar mucho mejor a cómo consumir con fotovoltaica. si esa práctica la obviamos la instalación va a funcionar ¿de acuerdo? pero sí que teniéndolo va a tener la información completa yo os digo que nosotros nunca la hemos planteado como opción siempre ha sido un elemento que está dentro de las fotovoltaicas, ¿de acuerdo? Creo que son 140 euros, no, 136, 140 euros. Por ejemplo, que sale el el sí. el verde, ¿de acuerdo? Pero a uh, 134, ciertamente. Pero entra ya en el presupuesto. No, están fuera, están fuera, de los 100, Están fuera de la 100, por eso digo que viene como elemento opcional que se ha planteado como opcional, lo que para nosotros siempre ha sido imprescindible. Siempre ha estado dentro, lo mismo que todos los cables, lo mismo que todos los tornillos. O sea, pero, vamos, yo lo que tengo entendido es que en el presupuesto que me han mandado... Ah, eso sí, va a incluir, sí, sí, sí, me refiero a que, por ejemplo, dentro del precio de esta instalación de cinco placas que sale aquí por 3.330 euros, no está el precio de vender en el límite. Yeah. Ahora, Adriano Álvaro, que son uno de las tablas, los dos, sí, ¿lo han estado con los dos? Sí, Adriano. Adriano también. Sí que el presupuesto que le ha mandado es ya incluyendo desde el llenito. Lo que quiero decir es que dentro del coste de los no viene incluido ya, lo que ya. se ha planteado como opcional. ¿Vale? Pero ya digo, que con... que aparezca como opcional en la campaña es un elemento indispensable. ¿De acuerdo? No vamos a obligar a que lo pongan. Si alguien no lo quiere poner, no vamos a obligar a que lo pongas. Pero ya o sea, lo aconsejamos de todas No conseguimos una instalación sin energímitter porque no vais vale a saber lo que consumí en casa. Vais a ir muy a ciega la base, de, de, a la hora de amoldar los consumos de vida vivienda Viena, ¿sí? Bueno, sí, creo que lo veo muy claro por mi caso, como yo lo veis. Lo que me ha dejado es más información. es la situación justo con la que has puesto él, con un suelo radiante y tal. Sí, por eso que en vez de... Yo, eh, inscribirme pagar 150 euros para solicitar información, que tenéis información. Por, por eso digo, que contactes con nosotros, sin inscribirte, que contactes con nosotros sí. directamente con Quantum, indicándonos que te gustaría poder acceder a la campaña de son pero que por el motivo, lo mismo que me está planteando a mí, que por el motivo en sí. el que te encuentras no sabes si registrate todavía o no y que a partir de ahí te informemos. ¿Qué es experiencia con un suelo radiante de agua sí, caliente sí, sí. qué tipo de máquina ponéis? No, para. nosotros, nosotros no hacemos tracciones de suelo radiante. No, la instalación está hecha, lo que quiere decir es que hay que cambiar de la caldera, que este cambien no bueno. No, pero que, que eso no lo hacemos nosotros. Nosotros no haréis nada de eso, por lo no, tanto no tenéis experiencia con eso, ¿no? Bueno, pues la rentabilidad, que... si realmente es viable no, si no sale la ventana, porque hay que poner muchísimas placas y no... Bueno, esa información sí te la podemos dar, lo que quiero decir es que lo que no te podemos hacer, porque no nos dedicamos a ello, es hacer ese cambio que me estás planteando. Creía que sí estabais poniendo ya termos de... de, de, de a de aerotecnia, de, aerotecnia ¿no? sí, pero aerotecnia... Aerotermia para agua caliente sanitaria, no, son no... dos <risa> no, no aerotermias distintas. A la calentación y agua caliente no. Eso sí si no nos planteamos nosotros, porque yo lo digo, nos dedicamos a instalaciones de fotovoltaicas. Ahora, si dentro de esas instalaciones fotovoltaicas hay quien requiere de ese termo de aerotermia para agua caliente sanitaria, lo podemos hacer misma vez. pero no nos metemos ya en otro tipo de instalaciones como sería la que me está la planteando. Que si te podemos hacer una simulación de cómo aumentaría el consumo, de si te sería rentable poder un sí, supermercado otro, pero es, no hacer el cambio como tal. Claro, el problema es dimensional, qué aparato de que terminaría el para hacerlo caliente. Claro, eso, eso no lo, no lo hacemos, no lo, lo que, es que es claro, un... Yo lo que sí quiero decir es la cosa. Claro. Eh, lo que yo me he informado es que las la comercializadoras al uso te eh, <risa> hacen el estudio, pero lo que te lo van a cobrar el presupuesto. Es decir, que estos 150 euros no es un encarecimiento del, del proyecto. ¿Lo explico? De hecho, sí, eso también sí, es así. Sí, no, tampoco, no, hay que no, considerar sí. lo que es la ventaja de la compra colectiva. Sí. Esto no es un canon de entrada, sino es una sí, eh, no inversión también. De los 150 euros son 100 que se te da cuenta después. Claro, no, pero, no, pero que si no, las no, comercializadoras de no, no, uso no, te lo van a cobrar por otro lado. Decir, no hay el precio que hay aquí. Hay muchas empresas por las por, por el, pero que el precio que no, no, es el, el por la tiene, compra colectiva, es lo que yo si no los 3.300 que... no están en la calle, uh -huh. eso hay que considerarlo. Entonces, no. de 5.000 para Claro, por eso digo, ¿no? que esto es eh, otra eso... eso sí que tener en cuenta: que hombre, si necesitaréis otras campañas, imagino que los precios serán similares, ya proporcionalmente a lo que haya en el mercado, pero siempre vaya a tener mucho más beneficio y un precio mucho más económico haciéndolo dentro de las campañas que no lo fuera que fuera podéis pues, tener segunda la empresa para que es un precio más barato más caro pero como está ahora mismo aquí dentro yo si bueno, no, tengo que pensar que le pedí pre precio a Quantum antes de estar en SOL, yo sí estoy en SOL, pero hace no, un tiempo no estaba, y le pedí presupuesto a Quantum, luego vi que lo habéis en la vosotros. Y el precio no valía mucho del de que he luego a través de SOL. Sí, pero esperad, eso ya. Pues para una misma producción sabes, de kilovatios o sea, y, y con, eh, con eh, un equipamiento muy Pero Puede bueno, valer mucho, no, no, la, perdona, no, la hincha, claro. que es que me la han preguntado a mí y con una. Con un presupuesto, además que me mandaron, <risa> ya, no tiene nada que ver porque la placa de 330, estas son de 380. Claro, ¿Y la, y que es sí, la producción 20, total? 20. Yo le que una extracción de tantos kilovatios y la otra. Sí, pero a lo mejor no sé, sé, yo sé que exactamente, que exactamente para porque desconozco pero... lo que te pudimos mandar y cuando. A lo mejor que fuese también 4 kilovatios en placa era otro tipo de placa, era otro tipo de, de inversor, no te lo puedo decir sin, sin tenerlo de y sin verlo, pero hay que ver, no solamente la potencia en kilovatios, obviamente hay que comparar kilovatios con kilovatios, no número de placas uh -huh. con otro número de placas, porque las placas son que una es una cosa y otra otra, sí. pero también viendo las características de esa placa, si son placas con una si son poli, del el inversor, Características de, de, de los años de, de seguro sí, de, se de no deja, que son 20, garantías, garantía, garantía, garantía, y, sí, y sí. el otro de garantía tenía 3 años. El que a mí me mandaron el otro día fue así, lo... y nada más que lo vi, digo, se lo mandé a Pedro. No, ¿no? Pero antes de Pedro, lo vimos nosotros mismos, esto, esto es diferente completamente. Pero que hay mucha, aquí lo que se está planteando son esas placas de media monocristalinas con tecnología PEF, con 20 y con 30 años de, de garantía, de marco negro, con un rendimiento de un 19, perdón, una eficiencia de un 19,5%, unas pérdidas por temperatura del 0,38, o sea que todos esos datos son los que tenemos, digamos, que, en los que fijarnos a la hora de comparar una placa con otra. Que no vale que uno te diga, esta placa es mejor y esta es peor. Es coger sí. la ficha técnica de dos placas distintas, sí. aunque sean de mismo fabricante, pero hay muchos modelos dentro de mismo fabricante. Coger esas dos fichas técnicas y fijarnos en los años de garantía, sí. la pérdida por temperatura, sí. la eficiencia, sí. la potencia pico. No sé son los datos. Y comparar a la hora de decir con y el mono. Y vamos bueno, bueno, a Cuando empezamos con esta campaña, nosotros no somos. Modos ya te ha dicho Cristina que, que no somos profesores pero eh, la compañía son allí en Gerona está acostumbrada a hacer estas campañas De hecho nos dijeron, porque hemos sido nosotros las que hemos estado en la decisión final de la empresa nos dijeron que eh, allí en dos semanas, tres semanas si tienen planeado una venta o sea, de 50 pues es que ya está en esas tres semanas la, la venta hecha y exigen más Cosas que aquí o en otros sitios no, por ejemplo, sabemos nosotros. Y yo no entonces confío en esas personas porque estaban acostumbradas a hacer estas campaña. Uh -huh. De todas las campañas, de todos los productos, eh, había seis empresas. Y ellos, que son especialistas, dijeron, vosotros esto mmm, habéis sopesado las pérdidas que pueda haber. Y dice, porque está tan ajustado con respecto a los presupuestos. De, Valencia, Baleares y Cataluña ¿de cuánto nos dijeron? Con respecto a los presupuestos de Cerca de la mitad Cerca del 50% Dice, nos no extraña muchísimo Dice, no habréis con el ¿no? Recorre, veo, ¿no? Sí. Por eso no queremos tener problemas Cuando empecé a instalar? Y dijais Oye, no vamos a tener pérdidas Que entonces vamos a variar los precios Porque eso no, no va a ser eso fue lo Y me que... dijeron que sí Que habían ajustado el presupuesto mucho Pero que efectivamente creían que era lo correcto. O sea, que, por eso te digo uh -huh. que no solamente en Andalucía y esta empresa que ha quedado de las otras seis, la, digamos, ganadora, uh -huh. sino con respecto a los precios que hay, el resto de España. Uh -huh. Bueno, o sea, yo, que, uh -huh. yo si pudiera, verdad, nada todas las bienes. O sea, sí, sí yo, pues, yo, hasta, yo sí quería que hablando de todas las sí, sí, la que hay, no sé si hay alguna... Ver. ¿Alguna, ¿Alguna cosita? usando el espacio porque... que lo han cedido? No, sí, una sí, sí, sí, fata, no. sí, ya sabremos. Este, vale, eh, pues. Sorteo, yo... Sí, nada, lo dicho, por resumir, que si, en particular, que si tienes dudas, que son dudas perfectamente comprensibles, de si inscribirte o no inscribirte, con nosotros aparte, que te podamos informar en concreto para tu caso y que ya a partir de ahí con la decisión de inscribirte ya o ponerte para más adelante. O sea, que no hay presión compromiso ninguno de si no habla o no, no habla, lo que sea. Es, lo que sí es que si te escribe, te tiene que escribir antes del día 23 de agosto, no. es que sea el último día, sí. aunque como estamos diciendo, si esto tiene, tiene una respuesta, vamos a hacer inmediatamente otra para que no se quede la gente Ahora mismo vamos, esta mañana tenemos, que bueno, nosotros hemos recibido, vamos por 29, son 50 no trae más, Yo 32. 32. Es que no sé si a nosotros nos llega la plataforma automáticamente. Igual sí, la la con no parte de dos de, de, de, de, sí, sí. de hoy, de Yo esta mañana iba por el 29, y así mañana, que encontró alguno más, pues ahí está. Que pensamos para que iba a ser esto, vamos, que nos iban a quitar de las manos las, las instalaciones y no nos las han quitado de las manos. Por ahora, porque la gente, lo que está diciendo, la gente no se fría, hasta que no vea la barba del vecino, no te a... no, la asustes. La... ¿Y, y también ¿Eh? tenemos la situación que tenemos, la gente... Habrá una de... situación de... que, la época, que hay en la misma de vacaciones, que también por lo menos ¿Sí? estamos tan sí. pendientes de la gente, pero... Y luego ha habido algunas experiencias, por lo en mi caso, he tenido vecinos que con la térmica nos han salido mal parados, ¿sabes? han hecho una inversión incluso de térmica como uno que ha gastado bastante, invertir para mm. para agua caliente y para calefacción incluso invirtió. Eh, lo hizo alguna compañía que no se ha ido a piques, se han quedado colocados con los equipos, se han con ellos... La técnica, por ejemplo, es. que una... Hay gente una... Que, que ha salido... En ese la técnica requiere de un mantenimiento. Entonces, muchas veces, que cuando se instalaron térmicas, se contrató ya un mantenimiento de mucho tiempo con esa empresa. Esa empresa ha salido, pero a lo mejor el mantenimiento sí que lo hayas pagado tu o le hayas dado tu mantenimiento financiado y aunque no estés te, no te recibiendo ningún mantenimiento, solo lo sigues sí pagando. ¿Y mantenimiento de esa Pero la fotovoltaica, verdad que sí, sí, sí no no ¿no? Seré, pero seré, no, seré, no seré. tiene ningún tipo de mantenimiento. Esta es la electricidad, una instalación eléctrica. La instalación eléctrica de nuestras casas la tiramos, no sé, cada 20 o 30 años. Con la fotovoltaica es lo mismo. Hay que No hay algo que cada año... hay bueno, que limpiarlas, fijaos, toma, Limpia si quieres, si quieres, le echa un manguerazo, si quieres, No, que que no, sea, sea, no, se que limpiere, no porque el invierno se supone que llueve, que las placas se te limpian, en verano aprenda que tenemos más, ese polvo, un poquito más de suciedad en el ambiente. Lo que vas a perder por suciedad va a ser un 5, un 10%, que tú en casa no lo vas a notar porque se te va a compensar por el mar de producción. Si manejas tu casa con 10 placas, fuese si un huerto solar con 1000 placas, ese 5% que le pierda se te va a transformar en muchos euros perdidos. Ahí sí tiene sentido invertir en mantener una limpieza. En casa no. Si te dan la placa en un sitio que fácilmente un par de veces en el verano le puedas dar un manguerazo, perfecto, pero que nada es algo que se requiera. Ahora, si le dais ese manguerazo, o que sea por la mañana o ya a esta hora, no a mediodía porque no ahí... caliente, ¿no? Con el cambio de temperatura no le va a ayudar la placa. ¿Qué eh, me ha mm, Una cosa. Eh cuando falle o que eh, el agua caliente solar, la térmica. Sí. ¿se puede, ¿Hay algún sistema que pueda sustituir con la fotovoltaica sin tener que instalar otra térmica? La aerotermia, por ejemplo, que era el sistema que le comentaba, hay aerotermia para climatización y aerotermia para agua caliente. Y para las dos cosas. La, la aerotermia es como si dijésemos un termo eléctrico físicamente más robusto, más grandote y con termo eléctrico pero un consumo eléctrico también, solo que es muchísimo más eficiente Entonces, si día de mañana... O que lo que habría que hacer, pero eso lo instalaría exactamente... Sí, térmica, o sea, térmica, aerotermia que instalada, no es térmica de agua caliente Entonces, si a día de mañana, imagino que es que tener ahora mismo placas térmicas, ¿no? Yo tengo dos ejemplo? Si a día de mañana esas placas térmicas se te estropean las que ya llevan 17 años porque el día puedes decir ¿ya? pues eso sería quita esa ¿Se placa, quita esa placa térmica venirnos y ya por ese momento lo que tú planteas si te planteas meter un termoeléctrico o si te planteas meter directamente la termería estudiarlo yeah. de una cosa a otra vamos a cómo que la aerotermia era muy cara porque abajo directo ya pues, no la aerotermia o sea, de memoria no te debe ser un precio exacto, que es una aerotermia de 80-100 litros, según un fabricante, pero pasado, los 1.300. Porque antes hablábamos de los 2.300, o Por ahí, va, hombre, hay fabricantes, fabricantes, estamos hablando precio de una aerotermia media que sería, que sería por ahí. Vale, ya está, ya con esto acabamos. Muchas gracias. No, no, no, no, no, no, nada, nada. Estamos la <laughs> <Matthew>